Que alguien llegaría a ser, tal vez ahora no lo noten, pero a poco yo llegaré. Uh, Junior RC Merrix Producciones, yeah. Roma Beast, nadie creyó en mí, aún así lo lograré. Demostré que alguien Tal vez ahora no lo noten Pero poco yo llegaré Nadie creyó en mí Aún así lo lograré Demostré que alguien llegaría a ser Tal vez ahora no lo noten Pero poco a poco yo llegaré Que tanto anhelaba Se quería dar concierto Salir afuera de su sala Conocer más personas A las que sus temas les agradaran Otras más como él se sienten identificadas Mi prioridad ahora es mi mamá, mi papá Quiero tener mucho dinero que dejen de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 la envidia tarde o temprano coge al el que te envidiaba Ahora quieres estar en tu aldea Los falsos son los que siempre tienes más cerca Por eso cuídate de quienes te rodean Por eso cuídate de quienes te rodean Pero sigo de pie A pesar de las caídas yo me levanté En las calles me enseñé A ser ese chico Que cuida de los ojo Y aún así seguiré Que tarde o temprano me reconocerán, Junior RCC. Porque lo bueno tarde ya fue muy tiempo, tiempo de esperar. No soy conformista, siempre busco ir por más ni motivación. Tontos Jesús que no dejaron de confiar en aquel niño de barrio que le prometió un día triunfo. Aquel niño de barrio que les prometió un día triunfar Nadie creyó en mí, aún así lo lograré Demostré que alguien llegaría a ser Tal vez ahora no lo ten, pero a poco Ahora no lo noten Pero a poco yo llegaré